¿Qué nos dice aquí Raúl? Raúl Hernández. ¿Cómo está, presidente? Eh, bueno, mi compañera Celero Rosales es mi persona, trabajamos para el Ministerio de Asociación y Biología y estamos desarrollando un plan de transformación digital enmarcado dentro del plan de la patria, objetivo histórico de desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas en atención al pueblo venezolano y el desarrollo del país potencia. En este sentido, estamos impulsando la transformación digital del país y las telecomunicaciones, desarrollando diferentes aplicaciones que son demandadas para, bajo diferentes sectores del país, como el sector salud, educación... Correcto. ...industria, judicial... ...y el día de hoy nos gustaría lanzar con usted... ...una plataforma... ...que es totalmente interoperable que trabaja bajo una nube de servicio y que va a ser va a tener la interoperabilidad con la plataforma más usada del país, que es el sistema PATRIA, uh -huh, súper importante haciendo. ¿Qué sí? plataforma es esta, Raúl? Esta plataforma decir. se llama Infocentro en un clic, donde estamos empoderando... Infocentro en un clic. En un clic, sí. ¿Por qué Infocentro en un clic? Porque a través de esta plataforma y la nube de servicio estamos acercando a todo el poder comunal, las comunidades, los consejos comunales, al uso y la gestión de sus actividades propias, ¿ok? ¿Qué quiero decir con sus actividades propias? Bueno, están desarrollando o gerenciando eh, todo lo que son sus servicios, su, el, la, lo que es el censo de, su, de, de las comunas, en las mesas de telecomunicaciones, uh -huh. las mesas de servicios. Eh, estamos integrando eh, plataformas eh, a nivel de servicios y que se usan en, en, a nivel nacional, como son eh, plataformas ya desarrolladas libres, de, Correcto. de, de la banca, por ejemplo, software libre. Exacto. Uh -huh. Y, y bueno, todo lo que estamos haciendo... Todo en software libre. Todo software libre. Esa es la línea, esa sí. es la orden y esa es la visión de la revolución. Todo en software libre. El software libre, bueno, apoderado por parte de todos y todas. Raúl, muy bien.